Hola, hola queridos amigos, amigas, amigues. Bueno, eh, hoy martes 9 de mayo de 2023 eh, ya tenemos un nuevo ángel eh, que está rigiendo estos días. Estamos hoy transitando los 18 grados de Tauro y este ángel está rigiendo desde los 16 hasta los 20 grados del de signo de Tauro. Así que, bueno, vamos a develar su nombre. No, ya lo dijimos antes, ya estaba en la placa de inicio. Cómo me gusta hacer estos videos. Gracias, gracias por estar ahí siempre. Gracias porque nada, se conectan, vibran, vibran en esta energía y esta es una energía muy especial, es una energía poderosa. Eh, esta es una energía a través del sonido, eh, no es una energía común, la energía angelical, es una energía que con solo nombrar ese nombre que a veces nos parece difícil de acordarnos, a veces nos parece fácil, eh, pero siempre tiene su complicación. Eh, con solo nombrar el ángel, esa energía ya aparece. Y, y el ángel del de día de hoy, eh, como vieron, en la placa inicial, es Aladía. Y ven que ahí apareció al <ríe> Bueno, un, un pequeño efecto, jugando, jugando con esto, para que esto también nos sea divertido, nos sea grato encontrarnos cada martes, que esperemos ese ángel, ¿cuál será el ángel? ¿Cuál será el ángel que está rigiendo hoy? ¿Corresponderá con alguno de los míos? Y bueno, si estás cumpliendo años en un día como hoy, eh, seguro ese ángel corresponde a, eh, es uno de los diez que te corresponden. Es el décimo ángel, Aladiah. La pronunciación es así, esa j aspirada y alargada, Aladiah. Rige de los 16 grados, como te decía antes, hasta los 20 grados de Tauro. El mejor horario de invocación, o sea, la hora que rige, es desde las 3.01 a las 3.20 am. Pero si a esa hora estás durmiendo, si no te despertás por casualidad, si no te despierta el ángel porque sabe que necesitas algo, eh, lo puedes invocar en cualquier momento del día es energía y la energía está permanentemente eh, ¿para qué nos sirve invocar a este ángel? Eh, invocando a este ángel puede obtenerse curación de las enfermedades regeneración moral sí, moral, dije, regeneración moral el perdón de las malas acciones que se hayan cometido, el perdón de aquellos a los que hemos ofendido, la amistad de personalidades importantes y su apoyo. Eh, como siempre les digo, acá abajo en la caja de descripción, yo les dejo eh, la invocación que a mí... Me la, me la dieron esas personas que llegan a la vida de uno y que son nuestros maestros eh, Hasta mí llegó a través de esta persona eh, Pero no es importante la invocación en sí eh, Si no te la acordás, si no tenés ganas de buscarla bajo la cajita de descripción del video no importa, con que solo lo nombres, con que solo digas lo que necesitas en ese momento, es más que suficiente. Ayúdame, Señor, a derramar sobre mis hermanos las bondades que he recibido de ti. Ponme a trabajar para los demás. Haz que a través de mí les alcance tu fuerza curativa. Ayúdame a la viaja a ser justo y moderado, a utilizar con sobriedad los bienes que dispongo. Inclina mi alma al reparto y a la dádiva y hazme un buen abogado para defender a los que su ignorancia ha convertido en culpables. Hazme, Señor Aladiaj, un portador de tu gracia, un distribuidor de tus bienes un ejecutor de tus obras de amor. En todo momento y en todo lugar haz de mí una persona sensible a las penas de mis hermanos. ¡Qué linda invocación! Bueno, eh, nada, invócalo, invócalo en cualquier momento del día, durante todo el día, durante estos días o cuando te acuerdes. Es un nombre que eh, por aladín, aladino, ¿sí? eh, es fácil de recordar a la viaja. Eh, y lo que necesites, si no es la curación de una enfermedad, si no es una regeneración moral, pero te acordaste de aladiaj, por algo es. Entonces invócalo a él o invoca cualquier otro de los ángeles que ya conoces, y ellos se van a encargar de repartir. También de repartir el trabajo, digo. Y de, de abrir las puertas del cielo para que el maná caiga sobre vos. También te invito a que te hagas tu carta astral eh, angelical. Vos sabés que la Cábala Hebrea. Eh, o sea en la línea abrahámica eh, está eh, están, eh, está el zodíaco es parte de la cábala eh, el zodíaco, la astrología es parte de la cábala eh, de hecho el otro día estaba mirando un video muy lindo eh, de un argentino que anda viajando por el mundo eh, y que él es judío y que llegó a un templo eh, y mostró el templo por dentro y, y están todos en círculo grabados todos los signos del zodíaco y en el orden ¿no? que, que usamos nosotros por lo tanto está muy, muy integrado la astrología y la cabalería. y bueno estos son todos ángeles, son 72 ángeles que reserva la cábala hebrea y dentro de lo que es la astrología cabalística o sea la astrología de la cábala hebrea eh, se te asignan por nacimiento por tu carta astral tu carta de nacimiento por cómo estaban los planetas en el momento que naciste 10 ángeles guardianes más 2 eh, sí, ya sé me decís, son 12 claro, pero estos dos son especiales porque son eh, digo yo como siempre repito lo mismo, pero bueno para, si lo estás mirando por primera vez el público se renueva, así que hay que explicarlo siempre como digo yo es eh, esos dos son eh, como en las flores de Bash el rescue y remedio. son para esos momentos que necesitas ya algo eh, así que bueno si querés conocer cuáles son tus 10 más 2 ángeles guardianes eh, hacete tu carta astral angelical te pones en comunicación conmigo y, y hacemos la carta, te mando un abrazo enorme, enorme, acá te dejo todas mis redes sociales, eh, ahora después del video, para que te suscribas y me sigas en todas las redes sociales, chao, hasta, hasta el próximo martes con otro ángel.